Qué épico la música de Horda, ojalá cambiarla en ser música de persona. ¡Puta madre, ah que está el Splinter? Ah, no, un joker ¡Ah! Gracias Puta madre, tenés la cara ¿Qué está cayendo usted? ¡Oh, ¡Uy, no! ¡Muchas! Le, <risa> ¡Le está cayendo todo! ¡Puta madre! ¡Puta muerto! ¡Cara, ¿Tenemos que irnos o tenemos que aguantarlo? ¡Ah, la madre! ¡No, morir. Todo el loquendo! Ay, yo estoy escuchando a las. Hola, ¿sí? ¡Oh, ¡Los zombies! ¡Le voy a dar un patazo al boomer! ¡Ay, al perdón al tanque! ¡No, ¡Tan no! Ay, no. <risa> ah, me dio más mal un palazo ¿no? no, no, no. ayuda! Ah, ah, ¡Carajo! A mí me A mí. Me pedo. Me estoy tanqueando el tanque. No, no, no. Está potente. Está demasiado fuerte. ¡Ah! Ya se murió, ya se murió. Ayúdale, ayúdale. ¡Ah, ah, ah, ah! Dale a revivir, dale a revivir. <risa> no, perfecto. Aguánteme que quiero curarme. Oh, ya, ya está el camión abierto. No, perfecto, se murió carajo, Tenías un trabajo, vos. Ay, lo siento. No, Voy, Voy. A la ría se lo están cogiendo ganar, no, no, puta madre ah, Puta no, madre, ya no. se si lo bajaron ya, a la verga ¡Corre, corre Shuma, corre. corre! Puta madre, me quedé atascado ¡Corre Shuma, yo soy el cebo! No, no, no, no, no, no. La puta no, madre no por las ¿eh? ah. <ríe> Me abrieron la cola yo no, yo allá, yo a, a acabar, ¿Dónde es? ¿Dónde es? Era por el agujero, que salió. Puta madre, soy un gil. me fui para el otro lado. Yo campeón, me fui para el, el otro lado, ¿verdad? Usa no el hacha, usa el ancho, usa el hacha Hazle como el.. Hazle <ríe> como Hazle como el Darius, Shuma, hazle como el Darius así, gil. ¿Cómo, tú? cómo puedo salir? Ok. Ok, Sí, sí, sí, sí, no sí. Será, el... no. ¿Será que en algún momento, ¡Y mira, ahí está mi cuerpo? <risa> es que Me fui para el otro lado, me confundí confundido lado. O sea. <risa> ahí está el cuerpo de arriba <risa> Corre, Chuma, corre, corre, corre, Es que no puedo ir más rápido. Yo creo que ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! Oh, sí, ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya ¡Ay oh, Dios mío! ¡No team! ¡No hay team!